Familia, ojalá tengan hambre. El consumir pondrá el fin. el fin. Te tienes que llenar. Te tienes que llenar. Oh. Cumple tu deber para... Y de todo comer, como vas a ver? Lo salvarás si comes más y más Hasta que puedas reventar ¡Qué delicia! O bien quemado o muy picante Seguro van a ver mm. Mas no creas que vas a adelgazar mm. Porque compré la cuba gigante mm. ¡Te odio economía de escala! Olvida de ya de tener un decoro Pues tus tripas no tienen reposo <risa> Tu cuerpo será un despojo ¡Y masticas! ¡Coman más rápido! ¡Debes comer más! ¡Y consumir pondrá el fin! ¡No debes terminar! Mmm, comí mucho. Bueno, no queremos interrumpir su digestión y probablemente tengan mucho por desempacar Entonces, aún. Entonces, hasta mañana. En su casa. Mañana. ¡Los esperamos! Adiós, Molly. Adiós.